En este tema vamos a hablar de las tecnologías habilitadoras. Las tecnologías habilitadoras, como bien dicen su nombre, son unas tecnologías que habilitan, conducen y ayudan a la innovación. Son claves en la industria actual. ¿Y por qué son claves? Pues son claves porque reducen los costes de producción, mejoran la calidad de los productos y servicios, mejoran la producción de nuestros empleados y, además, reducen el tiempo de producción. Esto las hace fundamentales para la modernización del tejido industrial. ¿Qué las hace eh, fundamentales y qué las caracteriza? Lo que las caracteriza es que tienen un alto grado de I D, sus ciclos de innovación son rápidos y continuos y combinan la innovación física y la digital. Eso sí, tienen un elevado coste de producción. Las tecnologías habitadoras modifican la forma en la que se entienden hoy en día los, los procesos productivos hoy están en continua revisión por lo que no cabe duda que adquirirán un mayor peso e importancia en el futuro de la industria. En cuanto a eh, tecnologías habilitadoras, eh, actualmente las tecnologías de las que dispone la industria son el, el cloud computing, lo que conocemos normalmente como la nube, la impresión 3D, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el big data, la robótica, la realidad virtual aumentada y la mixta, que es la combinación de ambas, la simulación, los sistemas ciberfísicos y el gemelo digital. A continuación se van a enumerar eh, y tratar de definir cada una de estas tecnologías. El Big Data. Hoy en día es eh, relativamente sencillo acumular un montón de datos. Eh, a través de las diferentes plataformas basadas en Internet, las empresas eh, pueden eh, hacer, eh, hacer de suyas pues, datos como valoración de servicios, hábitos de consumo, uso de redes sociales, etc. Y cuando suman todos ellos, se habla de una gran cantidad y volumen complejo de datos. Además, crecen a una velocidad demasiado alta, lo que requiere un procesamiento y análisis fuera del alcance de las herramientas actuales. Aquí es donde cobra importancia el Big Data, el Data Analytics y el Data Mining, porque ayudarán a gestionar toda esa gran cantidad de datos. ¿Cómo? Pues facilitando la selección de los datos importantes, la aplicación de algoritmos para obtener el resultado deseado de todos esos análisis y con eso eh, lo que hacen esta tecnología es habilitar y mejorar y optimizar los procesos y servicios proporcionar una herramienta eh, predictiva capaz de anticiparse a cualquier problema que pueda surgir en algún proceso industrial el Big Data se utiliza también en medicina el ámbito de la Big Data hoy en día abarca a cualquier sector industrial la inteligencia artificial nace por la necesidad de manejar una gran cantidad de información de forma inteligente el handicap eh, no solo en la cantidad, sino en el manejo de esta información que tiene que hacerse en tiempo real. Estos sistemas son capaces de procesar, aprender toda la información que reciben y actuar en consecuencia de una manera totalmente autónoma, con la finalidad de poder predecir resultados, comportamientos, tendencias futuras sin, sin haber sido programados previamente para esto.